el hermano Smith Gloria a Cristo tiene un especial Gloria al Señor Cristo vive para siempre Gloria al Señor, Cristo vive para siempre Dios les bendiga y a su nombre Saludamos de una manera muy respetuosa A nuestro pastor Gomercindo, A nuestra pastora Nayive Y a los demás pastores, amén Voy a estar cantando este especial Que tiene como título Si hubiera sido por el fuego Muchas veces todo atrás y salir corriendo, soltar la espada y no batallar, pero en mi alma había un fuego que ardía tantas veces. Dejarlo todo atrás y salir corriendo, soltar la espada y ya no batallar. Pero en mi alma había un fuego que ardía, tanta. yo En el nombre de Cristo y al nombre de Cristo, Dios los bendiga.